como adorno o como lo que ustedes deseen hacer este bello nievecito es muy muy fácil de hacer es por eso que el día de hoy les voy a dar los pequeños trucos para poder hacerlo de una manera fácil y rápida entonces para hacer este bello nievecito vamos a usar Vamos a usar tela licra de algodón. Licra de algodón color blanco. Ya saben ustedes que esta tela es elástica por ambos lados. Pero siempre un lado tiene más elasticidad que otra. Como siempre. Por ejemplo, miren ustedes. Esta es más elástica y esta es menos elástica. entonces amigas ustedes deben tener en cuenta ese detalle en la mayoría de telas ya sea pañolensi, sea polar la mayoría de telas que utilizamos para nuestras manualidades tienen esa particularidad unos estiran otros no unos estiran un lado estira más que el otro y por eso tienen ustedes que tener la precaución para ver por dónde van a hacer ustedes sus moldes. ¿no? En esta oportunidad, miren acá tienen los moldes. Ya les he dicho siempre que revisen bien, nuestros moldes siempre tienen estos detalles. ¿no? Nuestros moldes siempre tienen estos detalles. Siempre ponemos tres barras. ¿No? siempre ponemos este tipo de detalles para saber por dónde debe ir la elasticidad de la tela ¿No? estas dobles flechas, a veces más delgaditas, más gruesas, pero siempre ponemos aquí por ejemplo, la otra cosa que ponemos nosotros también es siempre hacemos nuestras anotaciones, por ejemplo, para mí este es un, una mascota de un duende ¿no? pueden ustedes hacerlo para cualquier proyecto y también solitos ojo, ¿eh? si ustedes quieren agrandarlo si quieren achicarlo ustedes pueden hacer para cualquier proyecto, lo pueden achicar lo pueden agrandar y verán que le sale un bonito un bonito nievecito ¿no? este es el brazo esta es la base. Esta es la base. Y esta es la cabeza. Son cuatro piezas de nuestro pequeño nievecito. Entonces lo primero que vamos a hacer, amigas, es marcar nuestra tela. No, Marcamos nuestra tela con nuestros moldes. Acá ya lo tenemos marcado. Acá tenemos... Acá tenemos el brazo, ya les he dicho que cuando tengan dos piezas, cuando tengan dos piezas, este es el cuerpo, esta es la cabeza, esta es la base del cuerpo y estos son los brazos. Siempre les he dicho que cuando tengan dos piezas, siempre deben hacer lado derecho y lado izquierdo, ¿No? Miren ustedes, lado derecho, lado izquierdo. Para que al momento de voltear tengan derecho e izquierda. Igual miren ustedes acá le hemos hecho las anotaciones de qué lado debe ir la parte más ancha. ¿Por qué esa parte más ancha? Para poder rellenar la napa y se, se engorde, no sea más gordito. Porque si no, imagínense ustedes si ponemos la mayor elasticidad para este lado, en vez de estar gordito... Va a estar largo, largo, largo, largo. Y así no debe ser, ¿no es cierto? Entonces, amigas, es por, eso, por ese motivo que ustedes, por favor, siempre revisen bien sus moldes. no Siempre revisen bien sus moldes para que ustedes puedan hacer el marcado de la tela y la costura. ¿no? Para que puedan rellenar con facilidad su... Para que puedan rellenar con facilidad su su napa ¿no? su proyecto acá no le hemos hecho la marca entonces vamos a hacerle acá aquí hacemos esta marca par, por donde va a ir la tela más ancha y después hacemos otra pe pequeña marca una sola marca una sola raya y hacemos dos bastones a los costados ¿qué significa esto? que vamos a cortar esto por la parte de atrás ojo por la parte de atrás para poder cosemos todo alrededor, esta es la cabeza, cosemos todo alrededor y después abrimos la parte de atrás para poder rellenar la napa y después cosemos. Eso ya se lo voy a mostrar cuando hagamos la cabeza. Esta es la base. Esta base, por ejemplo, no va a ser su largo, o sea, donde ese, la parte más ancha donde va a ser es también es esta parte de aquí. Entonces, este es la base del cuerpo. Ya tenemos todas las piezas marcadas, como les he dicho, ¿no? Por la parte más ancha. Miren ustedes, este es el cuerpo, la parte más ancha. La base, la cabeza. Luego de haber marcado todo, cosemos sin cortar. Ojo, la tela licra de algodón es más fácil coserla sin cortar, ¿no? Si por algún motivo la hubieran cortado, se han olvidado de coser antes de cortar, entonces tiene que, tienen que usar ustedes para poder coser, ¿no? No, no, no se les revale la tela, tienen que coser con alfileres. Ahora les voy a enseñar cómo van a coser con alfileres porque la base tienen que coserla así entonces una vez que hemos cortado acá ya hemos cosido y acá ya hemos cosido ¿no? hemos cosido las partes hemos cosido hemos cosido la cabeza hemos cosido los brazos y hemos cosido el cuerpo ¿no? una vez que hacemos esto sencillamente cortamos Cortamos todas las piezas ya cosidas, esta es la base, esta es la base, este es el otro brazo, miren ustedes, este es el otro brazo, derecho e izquierdo, esta es la cabeza, que ya está cortada, esta es la cabeza, y este es el cuerpo, este es el cuerpo, la base, la base del cuerpo, ¿no? Es la base del cuerpo. Entonces, lo que ustedes van a hacer para poder, para poder coser el cuerpo, como acá sí se tiene que cortar, ¿no? Porque no se puede coser. Entonces, lo que ustedes van a hacer es lo siguiente. Este es su, miren acá ustedes, en la base tienen unas guías entonces lo que van a hacer van a agarrar su vamos a poner un ratito acá acá tienen su molde y acá tienen lo que han cortado ¿no es cierto? entonces ustedes acá tienen una guía miren ustedes acá vamos a remarcarlo más entonces ustedes sencillamente van a hacer esto, ¿no? Ya saben ustedes que tenemos que trabajar con el lapicero o el plumón que se borra, que lo encuentran en las mercerías o en las librerías también lo encuentran. Si ustedes gustan, hacen sus pedidos acá al rincón de Ana María donde juntas lo podemos lograr, que tenemos muchos muchos materiales en venta ¿no? si ustedes gustan también lo pueden pedir acá en el rincón de Ana María en soles está 12 soles cada lapicero especial o plumón especial y en dólares está en 4 dólares ya saben amigas Miren, ustedes no hemos hecho no hemos hecho la guía. Miren, hemos hecho todo el marcado, pero no hemos hecho la guía. Entonces, ustedes van a marcar la guía. ¿Para qué es esa guía? Para que sea más fácil al momento de la costura. ¿Cómo lo van a coser? Acá le voy a dar un pequeño truco. Miren ustedes, esto es el cuerpo. Y entonces, ustedes van a agarrar su guía. Una de las guías va a ir... Para la costura, para esta costura, no, va a ir para esta costura y vamos a agarrar nuestros alfileres, nuestros alfileres de, de cabecita pequeña. Estos pequeñitos, ¿por qué estos pequeñitos? Para que les sea más fácil coser, ¿no? para que la máquina pueda pasar con tranquilidad. Entonces ustedes ponen, mire su guía en un lado y su guía en el otro lado, ¿no? En la otra costura. Su guía en la otra costura. Y van. Van a poner los dos alfileres. ¿No? Los dos alfileres van a poner en ambas guías. Miren ustedes ya hicieron las guías en las dos costuras entonces después lo único que van a hacer es jalar un poquito no para que coincida todo igualito antes de coser no ¿Por qué hacemos esto porque la tela si la cosemos así la licra se va a resbalar y no van a poder coserlos les va a salir por unas partes cosidas y por otras partes no entonces con este pequeño detalle con este pequeño secreto, ustedes van a poder coserlo con tranquilidad. Pero como les digo, con estos alfileres de cabecita pequeña y estos alfileres delgaditos, para que pueda pasar la aguja de la máquina con tranquilidad. ¿no? Así ponemos todo alrededor, todo alrededor ponemos... Miren ustedes, acá jalamos un poquito esto porque esto es un poquito más pequeño que el cuerpo, pero tenemos que llegar, tenemos que llegar a él, ¿no? Tenemos que llegar a él, entonces vamos jalando un poquito, poniendo el alfiler, como les he comentado, poniendo el alfiler a todo alrededor y después sencillamente ustedes, agarran y lo cosen miren ustedes igual hacen a este lado igual en su casa con tranquilidad hacen a este lado no cosen todo alrededor y con estos alfileres así cosen con, encima de la alfilera ponen la máquina de coser por todos por todo alrededor y van a ver qué fácil le va a ser la costura un secreto que aprendí amigas a veces tenemos los alfileres por todos los lados. Ustedes saben que aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, siempre le damos todos los secretos sabidos y por haber. Bueno, lo hice así momentáneamente. En ese momento tenía todos los alfileres por uno y por otro lado y a veces uno no los encuentra. Entonces lo único que hice es, cogí un pequeño imán, ¿no? Y agarré... Un poco de silicona, le eché al imán y lo pegué en una tapita. Ustedes lo pueden hacer en cualquier otra superficie, en una tapa, en cualquier superficie. Pegan, ¿no? Pero tiene que ser algo de plástico para que pueda el imán jalar. Miren ustedes y sencillamente después agarro donde están los las agujas, los alfileres, todo sencillamente paso paso el... ¿No? el aparatito y sencillamente se quedan ahí y ya los tengo más fácil entonces amigas habíamos quedado en que tenemos que coser entonces acá ya lo tenemos cosido miren ustedes ven ustedes qué fácil acá ya lo hemos cosido todo y sencillamente ahora retiramos todos los alfileres como les digo miren ustedes ahora sacamos todos los alfileres Sacamos todos los alfileres. Miren ustedes qué bien quedó la costura. Acá están las guías que les comenté. Miren ustedes. Yo también hago ese tipo de guías. Para que se me sea más fácil. Entonces miren amigas. ¿ves? Ven ustedes sencillamente agarro. He sacado los alfileres. Y ahora sencillamente los pongo aquí. Y ya está. Ya no tengo que estar sacando uno por uno. Es un pequeño secreto. Entonces ahora sencillamente amigas mías. Retiro todo el exceso, si es que tengo exceso. Retiro el exceso de la costura, siempre revisando que no vaya yo a cortar, que no vaya a cortar lo que he cosido. Siempre el exceso, siempre se quita, ¿no? Se deja solamente un pequeño, un pequeño borde nada más. Un pequeño borde, vamos bordeando, vamos bordeando, sacando el exceso. Sacando el exceso, amigas lindas, bonito, con tranquilidad. Acá lo estamos haciendo un poquito rápido porque nos gana la hora. Y después las grabaciones son muy largas pero siempre nos gusta enseñar como siempre le decimos aquí en el rincón de Ana María enseñamos todos, todos, todos los secretos y enseñamos todos los detalles de una manera fácil, práctica y sencilla para que todos, absolutamente todos los puedan entender ¿no? miren ustedes, ya llegamos entonces sencillamente vamos a voltearlo quitamos todos los hilos ustedes con tranquilidad en casa van a quitar todos los hilos y entonces ya está ya está amiguita este es el cuerpo de nuestro nievecito ¿No? ya tenemos el cuerpo de nuestro nievecito sacamos todos los hilos ahora aquí vamos a rellenarlo aquí vamos a rellenar con napa Vamos a hacer nuestro relleno con la napa. Ya saben ustedes. Que para rellenar. Siempre agarramos una buena cantidad de napa. Dando vueltas. Vueltas, vueltas, vueltas y más vueltas. ¿no? Y acá tenemos que. Rellenar hacia el fondo tenemos que hacerle su cuerpecito agarramos otra cantidad igual y sencillamente damos vueltas vueltas vueltas y más vueltas vueltas, vueltas y más vueltas y vamos rellenando no jalando con nuestra mano dando las vueltas el hilo se quiere ir dando las vueltas requeridas miren ustedes sencillamente damos las vueltas y vamos metiendo vueltas y vamos metiendo vueltas y vamos metiendo ¿No? Entonces, amigas lindas, aquí ya tenemos el cuerpecito de nuestro nievecito, ¿no? Vamos acomodando, vamos acomodando, todavía le falta un poquito más. Entonces, acá ya tenemos el cuerpecito, lo dejamos a un lado. Lo dejamos a un lado. Ahora vamos a hacer amigas mías lo que es la cabeza, ¿no? Lo que es la cabeza. Las manos ya la hemos cosido. Sencillamente lo vamos a voltear. Vamos a voltear las manitos. Vamos a voltear derecha e izquierda. A ver, vamos a ver. No me vaya a equivocar yo y vaya a sacar otra manito. A ver, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Ok. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Sencillamente voy a voltear. Esto no tiene exceso porque ya lo cortamos. Sencillamente vamos a voltear. Para tenerlo listo para rellenarlo. Igual vamos a voltear acá para tenerlo listo para rellenarlo. ¿No? Miren amigas, sencillamente lo vamos a tener listo para el relleno. Ya está listo. Ahora, lo que le decía, la cabeza... Se, co se cose todo alrededor, todo, todo alrededor. Vamos a sacar estos moldes. Allá, esta es la cabecita, ¿no? Hemos dicho que cosemos todo alrededor la parte elástica, la que tiene más, ¿no? Esta es la parte, si ustedes gustan, para que ustedes no Recuerden cuál era la parte más elástica. Miren ustedes, esta parte no se estira mucho. Esta es la parte más elástica, por tanto, este es el lado, ¿no es cierto? Entonces, sencillamente, para que recuerden ustedes, sencillamente háganle una guía para la parte de arriba o para la parte de abajo. Si quieren, para la parte de arriba, háganle dos, dos puntitos, y para la parte de abajo, uno solo. Para que esto les sirva como guía, ¿no? Ustedes acá, atrás, tienen que cortar lo que le dije. Tienen que hacer un pequeño corte. Sencillamente van a la parte de atrás y ustedes van a hacer su corte, ¿no? Van a hacer su corte. Acá dice que el corte tiene que ir de esta manera. Entonces, lo que hacen es jalar y hacer el pequeño corte. A ver esta tijera no corta de la punta entonces hacemos el pequeño corte no hacemos el pequeño corte y volteamos hacemos el pequeño corte y volteamos no nos fijamos primero si no tiene exceso mira por ejemplo acá tiene exceso y vamos cortando Vamos cortando amiguitas los excesos que tengan. ¿Ves? Acá también tiene otro poquito. Siempre revisando no vayamos a cortar la costura. ¡Ojo! ¿eh? Siempre revisando amigas lindas. Revisando. Entonces ya todo está igualito. Entonces sencillamente hacen su corte. Ya saben. Al hacer este corte ya saben que esta es la parte de arriba, o sea que al voltearlo ya no se van a equivocar, ¿no? Sencillamente era para poner las guías al momento, ¿no? De saber cuál era la parte elástica, cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo. Entonces ustedes acá ya saben cuál es la parte de arriba, cuál es la parte de abajo. Entonces, amigas lindas, lo único que van a hacer es después es rellenar, ¿no? ¿No? Entonces, amigas mías, este ha sido la primera clase. La primera clase de el nievecito. En la próxima clase vamos a terminar todo el nievecito. Le voy a enseñar cómo hacer el gorro, cómo hacer la carita. Y vamos a terminar en nuestra segunda clase. Entonces, amigas aquí en el rincón de Ana María, donde juntas lo podemos lograr, hemos hecho la primera clase de nuestro nievecito. Hasta mañana, chicas.